Guachines, para el video de hoy tendremos un sorteo, vamos a sortear una M4A4 ciberseguridad para eso necesitaremos cumplir un requisito que va a ser llegar a los 100 likes en el video y tendrán que suscribirse, dejar su like y comentar, así que mucha suerte para todos no se olviden, necesitamos llegar a la meta de 100 likes en menos de 7 días más o menos que es lo que tarda en desbloquearse esta arma, así que suerte para todos y hola bachines, ¿cómo están? Estamos en otro video del canal, yo soy Mago y hoy estamos con mi amigo Kefin. Hey, hello. Bueno Keffin. Y bueno, vamos a mostrar la página que nos está patrocinando, que es CSGB. Así que vamos a mostrar más o menos cómo se juega en la página, cómo depositar, cómo retirar. En este caso yo no voy a eh, depositar porque el arma que tengo para depositar tiene un trade de 7 días. Así que por el momento vamos a mostrar cómo se retira Pero primero vamos a jugar con estos 9 dólares que nos dio el dueño de la página ¿Sí? ¿Por cuál vamos primero, Kevin? Eh, la monedita ¿Este es coin flip? Sí, va. Sí, nos vez. mandamos tranquilo ¿no? Acá en el coin flip tenemos Por ahora, como no hay tanta gente, la página es medianamente nueva Jugamos contra la computadora eh, Cada tanto hay alguien en el chat Pero por lo general es el dueño de la página eh, bueno, vamos a mandar de tranque. Ah, Acá en este coin flip es 10 centavos cada uno El ganador se lleva 19 en realidad No se lleva 20 entero Ah, mira Ahora le mandamos Vamos a jugar como negro A veces va cambiando A veces me van a dar el amarillo ¿Ves? Ahí empieza ¿Qué, le ganamos Ya oh, ganamos 9 centavitos, eh Después salimos de esta forma. Porque cuando uno entra y termina, no, no es que te manda directamente al inicio. Tienes que apretar el botón de volver. Ver, después hay otros más jugados, pero ya me das cositas. Yo mejoré otro de 10. Sí, sí, sí, bueno, no, la perra ladra. Ahí re perdimos. Yeah. Vamos a recuperar, eh. Tenemos que sacar de nuevo esos 10 centavos. a ver si lo sacamos papá ganamos, muy bien easy, easy. Uh, este vamos a ir después dijimos ¿no? lo, lo que tiene es esto que agregaron yo le dije al chabón ¿por qué no agregás las historias? por el momento está agregando acá ah, acá creo que no, no lo agregó no, acá, no. acá también puedes crear el conflict Ponerle, si vos te metes con un amigo pueden decir bueno vamos a meternos a esta página vamos a jugar entonces juegan entre los dos qué se yo hacen ahí Sí, un 5 sí, sí. y vos elegís el lado o el, o el otro elige el lado y pones crear Le das en la flechita de la derecha y ahí se crea, ¿ves la partida? Sí, sí, sí. Oh, tenía bueno, el yeah. <risa> <risa> eh, bueno, eso sería el conflict, ya lo estábamos explicando. Bueno, esto es, es lo que te decía. El chabón arregló las historias, o sea acá tenemos todos los ha los hash que salieron. Y eh, también acá el código. Y acá puedes ver si más o menos el crash va a estar potable o no. Salió este de 6, puede salir uno más grande de 8. Y después por lo general es caca. Uno, dos, se rompe el 3, pone. Empieza libro. a hacer estas cosas. Y acá se repicó porque sacó el de 38. Y bueno, después se picó con uno de casi 6. Y después ya, ¿ves? Esto por ahí es mierda. Vamos a mandarle. ¿Ves? Ahí hubiese perdido oh. de uno. ¿Vamos a mandarle un 50? No, no, mucho Yo le mandaría un... No, no, son 10 centavos a, a, a un por 50 ¿Ves? Ahí se va ganando a centavitos Cada eh, uno de estos sí. Es un centavo Así que yo retiro, me retiro 16 Acá gané 6 centavos Me he retirado 20 centavos Y cuando empezás a y cuando vos ya retiraste y esto empezó a subir Vos te querías rematar, viste? <risa> Mira esto en el doble, o sea en la ruleta, <risa> pasa esto, a veces viene un trecito de negros Y por ahí vos decís, bueno capaz que se corte el trencito de enero, le voy a dar al rojo A veces que te fundes no. Yo por lo general le mando 10, 20 centavos acá Y para mí va a cortar el, el trencito de enero, así que le vamos a mandar al rojo unos 40 centavos Si sale el amarillo, que ay, no, casi. ¡Ay, no! Bueno, sacamos, ¿viste? Se cortó el trencito. Ahí sacamos el doble, así que tenemos 934. Así que, a ver, vos qué decís Kevin? qué va a tocar? Bien, de vuelta, al rojo. Yo te tiro ¿De vuelta el rojo. De vuelta el rojo? yo confío. Ah, dejiste que amarillo, eh. No, no, siempre hay que poner el amarillo. No es así que te que el amarillo te quiere matar. Yo pongo una parte en el amarillo, lo multiplico en alguno de los dos colores que me parece que puede llegar a salir. Recupero y gano. Exacto, exacto. A ver, ojo con el amarillo. Uy, oh, se pasa en el negro. Ay, Ay, mirá no, cómo se pasó Es que... un bueno, Tenemos que recuperar. Vamos a sí. mandarle 30 al amarillo. ¿Cuál decís que va a salir? Está mm, dudoso Como puede salir el rojo O como puede trolearle y el. Sí. Yo le mando el rojo de vuelta me sí. mando un dólar sí. Hola. Eh? Uh, si uh, sale, uh, recuperamos Sí, recuperamos uh, uh, sí, sí. A ver, a ver, a ver Ahí va El amarillo, el amarillo, el amarillo El amarillo, el amarillo, el amarillo Vamos, le, le puse 30 centavos son 4 dólares, 11, tenemos 11 euros ahí. Para mí que negro va a ¿Negro? Bueno, me mando... Le, mando a le mando 14 al amarillo Le mando 30 al negro Si sale de negro, nos vamos a abrir una cajita, ¿te parece? No Así mostramos la cajita, nos quedaríamos igual casi Negro, es negro. ¡Muy bien, jefe! Bueno, vamos a abrir una cajita, ¿te parece? Dale, dale. dale uh, yo no me la voy a jugar por la de 10 dólares, boludo ¡No! La, ¡Tengo vea! No, no, ni un pedo. No, la de dos, la de dos. Fácil. ¿Cuál, cuál decís? ¿Tenemos CSGO skins? Vale, CSGO, Rust o te, Team Fortress 2. Vamos con el go. They go. Right. Bueno, acá se viene. ¿eh? Para la gente que quiera ver qué sé yo, qué tiene adentro, por ahí tiras ahí un free, free spin. Y si en el free spin te tocó esta Glock de 4 dólares, bueno, te querés matar. Pero si te toca esto voy a decir, wow, no, no la cagué. Es eh, <risa> una prueba, ¿viste? <risa> pero a ver, vamos a recargarle ahí una. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ponerle... Ay, tiene que salir, profe. Si llega a salir una... Suele salir guantes, cuchillos. No están en precio, pero... Ahí la abrí. Hay armas que no están en el precio original. Ay, cómo se ha gustado la paja. Esta paga vale más. Esta está como 10 dólares. Uy, papá. Ay. Bueno, el dinero es automático. Ya me lo sumaron acá. Bueno, eso es bueno. Sí, es eso es bueno. Sí. Dentro de todo. Bueno. No sé. ¿Qué decís? Vol volvamos a la, a la <risa> <risa> Volvamos <risa> acá. <risa> eh, vamos en a ver. Eh... Eh, negro, negro o rojo, está entre esos dos. Se le manda rojo, 80 centavos al rojo. Ojo con el amarillo, ¡Ay! no, y se pasa al negro. No, le manda al rojo encima. No. Bueno, ah, no Qué mentira. Ah. Ahora oh, es mm -hmm. dudable. Mm, es dudable si va a salir rojo. En... Oh. Puede salir un negro. ¿no? Puede salir un negro. Sí, puede ser. Le voy a mandar. No saliendo. No está saliendo por pan. Va salió salir rojo o pan. Eh? Mm -hmm. bueno, un... ¿Qué necesitamos? <risa> un dólar. Si sale negro, nos quedamos igual. Si sale rojo, nos cortamos la chota. Bien. Y si sale amarillito, la jejeamos. Y amarillo no va a salir. Ay, se pasa el rojo, se pasa el rojo, no pasa. Ay, bom. nos sí, quedamos igual, está, estamos no, en nueve, eh. Estamos en nueve. Estamos... Nos quedamos eh, igual. Nos quedamos ya. igual. Estamos que te... donde pasamos. La que tiene esta página y más o menos las podés estudiar, viste, qué sé yo. El amarillo, si sale, eh, suele salir entre los 20 números unas dos o tres veces. Así que es probable. Ya después algún un punto que no enero. sale nunca probar de vuelta negro y echarle un 30. Le mandé un 40 al negro, ¿eh? un bien. 20 al amarillo. A ver, a ver. Si sale el amarillo. Uy, uh, sale el amarillo, sale el amarillo. ay pasate, pasate. Qué mentira. No. <ríe> y nomás, ah. boludo. A ver, ¿qué decís? Mm. Está, está dudoso. El a ver, rojo a veces se de pone. De el ro ro rojo se pone, hijo de perro. Yo que voy le voy de vuelta al negro. Sí. A ver, le vamos sí. al negro. Necesitamos un dólar para quedarnos igual. Yo le voy a mandar un dólar. Se sale el rojo, nos cortamos la chota <risa> <risa> <risa> Cortate la boca. Eh. Bien. No, no te pase, no. Oh, te Ay, qué no. mentira, y ahora? ¿Por qué no vestir? <risa> <risa> ay, encima, ahora, como puede salir negro de verdad o de rojo, que dudable. 7, 3, 7, 3, 9, 10, 9, 8, y negro. negro. Yo le tengo más fe negro, pero rojo, ay, está saliendo rojo. 4 dólares al negro. <risa> <risa> ¿Amarillo? amarillo, amarillo, negro, vamos, ¡Negro, vamos negro, vamos 12, 12 dólares, papá, muy bien Bueno, yo creo que me voy a quedar acá, yo me voy a plantar, vamos a mostrar cómo se retira bien <risa> <risa> <risa> <risa> no, no, macho <risa> eh, vamos a jugar doma. <risa> doma, dale <risa> No, pero tranqui por un dólar, no, no, no, no, no, no, vamos por 10 centavos viste, vamos a jugar Claro. Tranqui, negro o rojo. Eh... Rojo. Amarillo, ay, rojo. Rojo, rojo. No importa, no importa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo la arreglamos. A ver. Oh, puede ser un negro, puede ser, eh. ¿Un negro decís? Puede ser, puede ser. Bueno, yo confío en vos, que al final. Yeah. se sí, Igual, igual nos quedamos con once, no sé yo. Claro, no, no. Sí, o sea, no, si ganamos con dólares. Y después le mandamos una olina al negro. <risa> Ojo con el amarillo, ve rojo, rojo rojo, hijo de tu madre si, sí, estaba ahí en tercero del 1, no sabía qué lástima, qué tenés lástima. que lástima tenés que mirar el 4 y el 11 ahí. ojo, igual me parece que viene, viene un trencito de rojos eh. pero como te digo, esto es re retro tirale re, un negro tirale un negro de whatsapp Bien. Ahí te mandó un dólar. <risa> no se pasa, no, boludo. No, no, no, te clavó. No, no, <risa> se clavó. Ah, bueno, no. Clavó, oh no, no. <risa> Jeje, ves, ¿qué hacemos? Nos retiramos, ¿no? ¿Shot? sí. sí. La sí, pues bueno, la codice mala la mena ¡Bien! Yeah. la vale, re mandado. ¡Olina el negro! <risa> <risa> <risa> bueno, para retirar es re fácil. Primero eh, tenemos que haber estado logueado, ¿no? Fíjense acá, settings debe tener su su trade link. Acá está el mío. Si no sabes cómo poner el trade link, venís acá, Where Can I Find It? Y eh, acá copiamos esto. listo, lo copiamos, o sea esto va a estar en negro, ponele, va a estar en blanco y ustedes lo copian y submit y ahí está ahora para retirar es fácil ¿qué podemos retirar? ¿Qué? no podemos retirar nada ¡Uy! una llavecita y vamos a tradear, ponemos acá la llave está cargada acá Tuki esperamos el trade Acá llegó, nos llega una notificación de Steam La abrimos Ver oferta de intercambio Nos va a abrir una pestaña nueva Y aquí le ponemos Confirmar, ojo Revisen bien Que sea uy, Que sea el perfil de la persona ¿sí? Ponemos acá Ver perfil si no cualquiera viene. claro, si no te puede atrapar cualquiera y acá podemos ver que el chabón es de csg.bet eh, es el sponsor nuestro sponsor vemos el inventario si queremos y efectivamente el chabón tiene todas estas llaves pero de todas formas el chabón nos está enviando no nos está quitando nada del inventario aceptamos la oferta tuki Listo, esto, ya está la llave en nuestro inventario. El retiro es súper rápido, como pudieron ver. Esto fue todo grabado en tiempo real. Acá tenemos la llave en nuestro inventario. Está recheta mira Y nos quedan 4 dólares con 71. ¡No! ¡Qué mentira boludo! Salieron dos, dos, dos amarillos juntos. Viste cuando te digo que más o menos sale. cuando sale un amarillo, dentro de los 20 salen. Dos o tres, bueno, pasan estas cosas. Ahora, ahora va a ser el negro. <risa> <risa> Yo confío en vos, Kevin. Yo confío en vos. Yeah. ¿Sale? Negro. sale el negro. negro eh. Sale el negro y nos vamos. Negro ¿verdad? como el de WhatsApp. Yeah. <risa> Bien. Ojo con el amarillo. Ojo con el amarillo. Se pasó al negro. Vamos. Vamos. Mira, Ver, el otro. <risa> bueno eso fue todo el video de hoy Espero les haya gustado, espero les guste la página La verdad es que pueden venir aquí Que se yo, pongan Mago Night ref, Mándenlo para que al, al dueño De la página le salga que, que vienen de mi parte Me den un gran favor Y aquí pueden poner Free Coins Ponen Free, Tuki, Submit Y esto le vas a dar a mí me dio 2 centavos. Bueno, un centavo me dio. <risa> me dio plata. Ah, y lo que tiene también esta página es el Weekly Gift. Que es dinero eh, por semana. ¿Por qué? Ah, coches? Sí, dinero gratis por semana. Dependiendo del nivel le, van, le va a ir sumando más. Eh, 100 puntos cada 1 dólar. Y por ejemplo, yo tengo nivel 11, a mí me dan. En realidad me dan 11 centavos. Pero como yo tengo agregado ccg.bit me dan 13, así que reclamamos. Ajá. Nos vamos al doble. Tenemos 15, le vamos al negro y nos podemos sacar otros 30 centavitos. A ver, iba, a rojo, iba a salir rojo. ¿Ves que fin qué mufa que sos, amigo? dije que iba a salir rojo. Sos remufo, amigo. No, <ríe> <ch> <tose> Y bueno, este ha sido todo el video de hoy. Espero les haya gustado, gente. Nos estamos viendo, no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video.